que es dominicana y el que más sabe de todo. Vamos a otro tema y es que se confirme el romance entre Zendaya y Tom Hart. Holland. Tras, ¿Cómo es? Holland. ¿Cómo, ¿Cómo es la vuelta? Zendaya y Tom Holland. Continúan. <ríe> Con el inglés. <ríe> Tras negarlo por años, su romance, las coestrellas de Spider-Man. Sin camino a casa, fueron sorprendidas en un auto el pasado jueves en fotos captadas por Page Six. Ahí podemos ver a las coestrellas de la película Spider-Man Tom Holland, que es el protagonista que hace el papel de Spider-Man, y su coestrella Zendaya, mejor conocida con muchísimos programas de Disney. Sí. Señores, no, que tanto le dan a la piedra <risa> que dijeron: seguro, vamos a esto. Si la vamos gente a esto, ya... sí. Eh, hay cosas También, que no se pueden no. negar, oíste se dio sus conexión desde la película, su conexión, sí ha pasado mucho eso, pasa man. mucho, incluso por ejemplo esta pareja de, de, de Disney de Musical, Vanessa Hutchins y Zac Efron ellos hicieron conexión en las tres películas de Hacky Musical duran muchísimo y ya fue después como que ya ese amor sí. desvaneció, pero pasa eso, entre coestrellas, cuando tienen que hacer su tipo de acercamiento y ambos están solteros entonces tienen que pasar más tiempo juntos, dependiendo qué escena le toque, se le toque hacer, se enamora. Bueno, ahí está, ya. Sí, sí, sí no pueden negar, no se puede negar nada, entiendes? Porque <risa> después sale una buena flote, es amable. Y están, quedan. <risa> La mujer de Aruña. La mujer de Aruña. <ríe> <ríe> buena. Buenas tardes. Buenas. Buenas tardes. Buenas. Yo, yo tengo una tengo un inquietud, un muchacho. Sí, dígame. Ah, que yo fui a la cédula. A la, yo no, no, no, fui, no fui declarado. Papá y mamá no me declararon. Ok. Yo estaba en la capital. Okay. Y cuando ella murió, yo salí para acá chiquito. Entonces aquí, yo fui a, a, yo, yo no he sacado ni. ni no me puedo ni, ni la primera vacuna, porque cuando yo voy a llamar la ponen en China, las mujeres que dan la cédula y nacimiento. U ¿Usted tiene nacimiento? Yo voy, fui allá, me dijeron, que traer. Eh, eh, fui, a, eh, fui a buscar para papel del alcalde a la joya. ¿Usted, yo, tiene, yo nacimiento, usted tiene nacimiento? ¿Usted tiene nacimiento? Eh, de eso, escúchame, eh, de eso que, voy, que estoy tratando de decirte. Okay. Me pidieron un papel del ayuntamiento aquí. Ok, so, so, traje, aquí tengo, la, tengo el folleto con todo lo que me pidieron. Tres, tres fotocopias de tres amigos míos, de la celda de, de tres amigos míos. ¿Eso fue la junta que le pidió eso? Entonces, se, no, aquí, eh, el papel mandan para la junta. Y okay. vinieron, me dijeron a la, la muchacha, vengan los tres meses. ¿De qué tres meses? A los tres meses fui y me, y me siguieron todo eso que estoy explicando a ustedes. Entonces, a la última vez que fui, fui. Yo le voy a dar el número otra? mío para, para ayudarlo en eso. Oye, yo voy a dar el número mío ahora para que usted me, me escriba por WhatsApp para yo ayudarlo en eso. Que usted quiere vacunarse. vacunarse. Que la vacunarse y no tiene documento. Anótelo. 809-371-5454. 809-371-5454. Usted me llama ahí y vamos, y vamos a hacer lo posible para que usted se vacune porque hay gente preocupada también. Y sí, sí. Claro. claro. Y el que no pueda, eh, por o y razón, eh, vacunarse, que se comunique con nosotros. Nosotros estamos para servirle a este pueblo. Hey. Venga acá, pues somos suyos. No es que dique. <risa> Claro, si sí, no Así le sí puede poner difícil. No, hay que sí, ponerle ¿no? su vacuna, claro, adiós, y darle un jugo también, un desayuno. Solo vamos a vacunar, nosotros lo vamos a grabar, lo vamos a traer aquí. Vacunado Hoy, va, el hombre, vacunado, vacunado, tá vacunado, vacunado, ¡tá ey! vacunado. Ey, está vacunado, está vacunado. ¿cuántas vacunas tiene? Los dos, ah, dos. Okay. y el hombre. La dos. ¿Y usted sí, también la dos? ¿Usted la, la dos? La tres <ríe> dos. No, el pinto siempre está activo. Salimos eh. de eso. Ah. Say guache pita. No, dale para allá. <ríe> dale. Se confirma. Ah. Pues lo ya. No, porque tú me tienes loco. <ríe> tú me tienes de volar aquí. Señores, no se confirma, se confirma el romance de, de esta gente. Esperemos tiempo, que se sigan hasta, hasta, los, hasta los videojuegos estaban esa gente juntos. ¿eh? Sí. Negándolo, porque ese es el problema, que lo niega, Como Rafi Pina y, y, y Nati que lo, sí, negaban, que lo negaban. Y ahora, de, después que salió, salió ella embarazada, fue que se declararon. Se eh, claro. Así mismo esperemos en Dios que unos amigos míos declaren también un día. ¿Cuáles cuál? <risa> son esos? Es. No sí. se declara todo el que se tenga que Hola, declarar. Claro, todo el que tenga que declarar, pero espero que me inviten a la declaración, claro. <risa> con abogado y todo. Hasta la, la boda. Hasta la boda. Soy padrino. Eso, ah, hay un tipo con cuarto que maneja dinero. Que pone la eh, Señores, eh, sí, eh, síganme. Eh. Ay. Ay eh, Dios, ¿Cómo así? así? que síganme en Instagram <risa> arroba @netoflow. <risa> Y, te lo pe y Telenor Condeo arroba netoflow estos flow 56 y Telenor Condeo, usted puede seguir ustedes muchachos de la familia musical y Angel y Saldo, señores, síganme no brechen, síganme <ríe> <ríe> <ríe> Erick morejo Sánchez K, rayita abajo <ríe> <ríe> adiós